Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Miren quién está a mi lado. Hoy estás, en, en, estás de visitante, Marce. Hoy juega visitante <ríe> en este lugar maravilloso. Miren qué maravilla todo lo que hiciste un año atrás y viene un póster impresionante ¿no? mm -hmm. para los próximos programas. Todavía ¿sabes? es un misterio. No es un misterio por qué estamos acá. Miren, hace unos meses me decía una persona de la audiencia Marcia, cuando llegues a los 15.000 suscriptores del canal Taller de Corte y Corrección, eh, haz una juntada. ¿Saben que Llegó el momento de hacer una juntada. Y acá tenemos a un cofundador sí. del Taller de Corte y Corrección, Nico fue el que me dio la idea, como ustedes saben. Y nos vamos a encontrar todos, con Nico y con ustedes, nos encontramos este sábado, el sábado 5 de mayo, en el pabellón amarillo. El stand es el 1500 para presentar... Este libro. Nico en, me va a hacer una entrevista en la feria del libro, ¿no? O sea, Exactamente. la feria del libro de Buenos Aires. Exactamente. Qué, la, qué juntada, ¿eh? O sea. la, ojalá, ojalá que seamos muchos porque es para celebrarlo. Va a ser una entrevista, eh, un, una charla entre dos amigos que, que se adoran desde hace años. Vamos a tener entonces eh, yo el privilegio. De contar con Nico para presentar esto y ustedes, bueno, pueden hacer todas las preguntas que quieran, prepárense porque va a ser muy, pero muy piola. Creo que la juntada va a estar de 10. Otro libro que vamos a hablar va a ser este: Miren el Flamante, libro de Nicolás Amelo Ortiz, 100 películas que me dieron a la cabeza, una maravilla. ¿Por qué hablo de los dos libros si la presentación es mío? Porque hay una, un parentesco muy fuerte. El, eh, los, este libro que es de ficciones y este libro que es de ensayo se cruzan unos con otros. Eh. Eh, se cruzan en la literatura de terror, en el cine de terror, en el cine que nos gusta a todos, a ustedes y a nosotros. Bueno, como dijo Marce, este sábado 5 los esperamos en la Feria del Libro en el pabellón amarillo, en la sala número... 1500 a las 21.30. Perfecto, ahí estaremos. <música>